Bueno, día espectacular en la Picasa. Estamos acá con Rodrigo, de este lado Ariel. Y acá estamos nosotros. Viendo si los hacemos picar a los Ahí vienen los momentos. cómo pican en la Picasa. Espectacular. Y las boyas del artesano. Eh, espectacular, roba. Y lindo quilombo hizo Rodrigo también con las joya. Ahí está el pelotita. Ahí lo tiene, es el pescador. después le hago unas mejores bollas yo para que lo sobren los pescados. Hay tanto pescado, gente, que se roba el pescado. Vamos a ver si podemos hacer pícaros a cerquitos, ahí están las boyas en el agua. ¿Cómo anda esa pesca? Bueno, vamos a ver si nos hacemos pícaros acá cerquita desde Marcasi. Acá estamos en la picas hoy domingo 8 ya la pesca es bastante ¿Mm? ahí tenemos más y rodrigo tiene su vale acá están picando ya miren cómo llevan ahí están llevando ¿Mm? así se lo hacemos pica en las picas usamos file rojo y un filecito blanco ¿Mm? y por supuesto las boyas de la Alteza. espectacular seguimos Pescan. vamos a ver con otro pique acá. vamos a ver si los hacemos pica nuevamente, tan en arde. ha sido el pescador realmente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 están rindiendo en forma espectacular. El ratito se corta, ahí está. ¿eh? Mira cómo lo pescan. Acá prácticamente el tacto. Son pescados voladores. Nuevamente, miren, con file rojo y file blanco. Por pícaro.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 Nos Hacemos picar lo mismo. Miren cómo pica. ¿Mm? Espectacular el pique que hay. Vamos a ver si podemos hacer, hacer otro pique en directo, gente, para ustedes. Hoy el día se presta. Un día realmente muy lindo. Ayer nos tocó un viento grandísimo, ahí lo tienen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 hoy día por de menos, se gastó todo ayer, con olas de más de un metro. Seguimos. Ahí oh. Rodrigo, ahí está, nuevamente en el palito. Espectacular el Bueno, miren, miren qué pescadito, que clavo el artesano.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 6 ¿Mm? otro peje pejerreis más la cuenta de Rodrigo con el palito bigote no le afloje el nene con el palito bigote acá se viene el grande de la mañana pedí el matungo miren gente miren qué pescadito muy bien Rodrigo todo en el palito bigote la verdad es que los está matando los muy bueno otro más de parte de Rodrigo, un asesino de pescado. Realmente, miren, qué pescado. Era. un cereales. Listo. Seguimos pescando. Para... ¿Ah? Sí. Hermoso pescado. El que está saliendo. Y yo no sé, eche, esperando que pique allá Arielito y los sus equipos al agua con su paito bigote y la también de cuatro caras vamos a esperar ya se viene miren gente Listo. doblete nuevo nuevamente pero es un infierno el pesca Miren. ahí no hay forma acá está Miren las boches ¿Mm? Espectacular Bueno, seguimos pescando. Otro más acá pegadito el bote. Acá otro ah, para arriba, vamos con el las las Miren, eh, palito santo. Vamos con el palito santo. Ay, perdón, el ielito. Carlos, bueno. Seguimos. Miren gente. Qué pesca, eh paraíso de la pesca la picasa el paraíso de la pesca Qué hermoso pejerrey un lujo seguimos pescando seguimos pescando y acá lo tenemos arielito con un hermoso bien, profe ¿eh? ¿eh? que pescadito papa el nombre de oh, la toma. <risa> Las asesinas sí, y trajeron señor. el premio, trajeron sí, el señor. premio. Sí señor, seguimos pescando. Gente. Hermoso, muy bueno. El mejor pescado del día. Se me llenó la mano, Rodri, eh. ¿Con Fidel lo sacaste, sí? Sí, sí. sí, no, no, pues, sí. Toma. ¿Te has dado cuenta? El viejo la tiene clara, ¿no? No, si que. <ríe> Seguimos pescando. Y viene mejorando este más grande que el otro. Mira el lomo que tiene. Seguimos pescando. Vamos a ver si podemos ver sí, no, el piquedecito, en está. vivo y en directo. Ahí están, doble pique, picaron no los dos, pero bueno, nos durmieron los peques ah. rastros. <risa> <risa> Hermosa pesca venimos Así. que tuvimos la cantidad de piques es increíble miren miren cómo pique gente se fue ganó el pero ustedes ven que el pique es rapidísimo, ahí tenemos este también ganó él, Vienen ganando 3 a 1 los perros. No importa. Nos vamos a seguir. Ven. Seguimos pescadores. Miren, gente. Miren, miren, gente. Miren. Miren que el parco... Casi un kilo, gente. Miren. Miren. Félix el Arielito. ¿Ah? Miren. Qué nomito, ¿eh? qué miren. el ¿eh? tamaño del, del Miren lo que es esto. Guay, wow. otro hermoso viento para los milanes. Seguimos pescando. Vamos a ver qué nos para. Los ya. Esto es pesca en las la pijas. Vamos a ver. Vamos bueno, a mostrar otro pez que trae. vamos, siguen. mire que pique que que desaparece el, el pálido, ¿Sí? rapidísimo, bloqueada, ha... La boya mía de 5 metros, 5 metros más arriba, así loco, así un lomo salió para abajo, el lago se mando para abajo así. Te lo juro por ti, Rodrigo. Extraordinario. Pero ahí arriba la boya mía, del, del, del, del coso más arriba, fue un lomo, que salió afuera, por eso así. Hace...